Mis amados, ahora seguimos con los libros de poesía. Se llaman libros de poéticos porque son una colección de cinco libros o rollos que contienen las canciones, poemas de Job, salmos, proverbios, esclesiastes y cantares. El libro de Job, algunos dicen que su autor pudo haber sido Moisés pero otros dicen que también pudo haber sido Salomón en fin que el autor del libro de Job es incierto eh, fue escrito este libro posiblemente 155 años antes de Cristo y dicen que pudiera ser el libro más antiguo de la Biblia el tema de este libro es el sufrimiento del siervo de Dios y la soberanía de Dios Yo conocía a Dios a través del nombre de de este nombre significa el regazo de una madre. Aquí Dios se muestra como una madre. Dios me cerca a mí, a mis hijos y a mis posesiones. Hook era un personaje real. Podemos leer.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 fue el descendiente de Naor, el hermano de Abraham y conocía a Dios por el nombre de El Chazdai, el Todopoderoso. Job era millonario y vivía una vida seminómada. Era muy próspero, millonario. Tenía muchas posesiones materiales como ganado, ovejas, camellos y además de una gran familia y muchos sirvientes. Relata el libro que Satanás se presentó ante Dios y le dijo a Dios que Job maldeciría a Dios si éste le quitaba su protección. Dios le recordó a Satanás que el diablo es el dueño del mundo el príncipe de este mundo y que podía dañar a Job siempre y cuando no le quitara la vida de esta manera comienza los nueve meses de prueba para la vida de Job y aunque Satanás destruyó la vida de Job quitándoles a sus hijos ganado, sirviente entre otras cosas Job continuó adorando ...y confiando en Dios. Incluso... ...Satanás lo hirió... ...con una sarna maligna... ...lo llenó de heridas. En ese momento... ...la esposa de Job... ...le dice que... ...maldiga a Dios... ...y que se muera. Pero Job... ...seguía sufriendo en silencio. Luego vendrían tres enemigos de Dios a decirle que él había pecado y por eso estaba sufriendo. Pero Job mantuvo su inocencia. Por último, Dios habló desde este un torbellino y Job cayó en gran reverencia y humildad. Dios le llamó la atención a los amigos de Job. Luego dice que Job oró por sus amigos y se le restauró la felicidad y las riquezas. Mis amados, muchas veces nosotros pensamos que tenemos todas las respuestas. Pero tenemos que tener presente que solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Y es por eso que debemos confiar y, sobre, y someternos a la soberanía de Dios completamente. Te invito a que continúes escudriñando la palabra de Dios, estudiándola. Y si te ha gustado este video dale like, suscríbete a mi canal si no te has suscrito, comparte, para que así como tú, por medio de estos videos, has sido tocado por Dios, y te he podido motivar a que sigas estudiando y escudriñando la palabra, otras personas también puedan llegar a los pies de Cristo, porque no solamente basta, decir yo creo, no solamente basta decir, yo tampoco creo. Porque tenemos que saber en quién creemos. Tenemos que conocer en quién creemos. Pero también tenemos que conocer por qué no creemos. Y la única forma que se aclaren tus dudas es así es estudiando la palabra de Dios, es escudriñándola, es orando y pidiendo al Dios Todopoderoso para que te abra tu entendimiento. Te invito a que sigas viendo el siguiente video sobre el libro de los Salmos. Que sea nuestro amado Padre y Señor Jesús bendiciéndote poderosamente en este maravilloso día Amén